Voy a sentarme de forma cómoda, confortable, con mi espalda recta y volverme poco a poco a sentir aquí, donde estoy. Entonces, voy a tomarme este pequeñito momento para mí. En todo el corre, -corre del día de hoy. Este segundo, este momento, es para que yo, el ser especial que soy, inhalando profundo, voy a ir poco a poco. Regresando aquí donde estoy, sentada, sentada. Ir creando un agradable estado tranquilo, en calma, sereno. Sentir cómo este cuerpo afrontado tantas cosas el día de hoy y yo a través de este cuerpo he resuelto, he hecho y he recorrido tantos pasos, así que este es mi momento para mí, es esa pausa en el correr de la vida, donde vuelvo a sentir esa agradable energía de calma, de amor, de paz, alcanzando a cada célula de este cuerpo, poco a poco, Voy soltando todas las tensiones. Hasta quedar cada vez más profundamente relajada, relajada. Como si el corazón se le soltaran todas esas ataduras que me hicieron sentir pesado, pesada, y que obstaculizaron el avance hoy en este segundo me permito volver a sentir que estoy en un espacio seguro que puedo ir más allá de este cuerpo, que va quedando cada vez más tranquilo, liviano, en paz. Y que esta misma sensación me ayuda a sentir hacia adentro, a mi corazón, a mi mente. Y a todo mi ser. Volviendo. A ese lugar tan confortable. Tan hermoso que hay en mí. Mi propio mundo interior. Donde el alma que soy yo. Tiene total libertad. Donde esas ataduras y etiquetas tan pesadas que a lo largo del día he ido coleccionando de comentarios no agradables hacia mi persona o hacia otras personas fueron haciéndome sentir tan cargada, cargada, en este instante de paz. Siento la luz tan clara, tan recargante, refrescante del alma suprema. Bañando el alma como una fresca ducha de luz que deshace todos estos mundos en el corazón y que poco a poco va alivianando tantas cargas y tensiones. Y me permite volverme a sentir cómodo, seguro, contenta, con el ser que soy en realidad. Más allá de este rostro, más allá de la altura de mi cuerpo, yo soy. El alma, este ser espiritual eterno, energía sutil que soy originalmente en mi estado de semilla, un alma de paz. Un alma capaz y me regalo esta agradable sensación de estar donde quiero estar, en la forma que quiero estar conmigo misma, aquí, en este esvago y agradable espacio espiritual. En mi propio interior puedo apreciar lo que soy, el alma única, el ser sabio, adaptable, Liviano, tranquilo, que fluye, que disfruta de nuevo de esta existencia. Soy tantas cosas especiales que había olvidado al enfocarme tanto en pequeños detalles, que no me hubieran salido bien, que me hicieron sentir incómoda, incómoda, conmigo misma, con lo que era, con lo que, que creí que era yo. Pero hoy, en este agradable espacio seguro, el alma abre su corazón completamente, sin temores, sin angustia, en una tranquilidad natural. Me aprecio, me conozco de nuevo, me respeto, me quiero. Y lo más importante de todo. Logro perdonarme. Realmente. Soltar el rencor hacia mí mismo. Hacia mí misma. Todas esas decisiones. Que tomé en el pasado que no me hicieron sentir bien. Son ahora parte de una historia lejana que las tomé por confundirme y no prestar atención a mi propio corazón. Ahora, eso que he vivido me ha traído una nueva fuerza. Y me permite valorar esos instantes en mi propio recorrido, donde logro cosas con mis propios pies. Ayudo a construir atmósfera de paz, tranquilidad y esperanza por mí mismo. dejando que finalmente deje de perseguir espejismos y me sienta satisfecha, contenta con lo que soy, con lo que he sido y lo que seré. Que es un ser tan especial, tan único, tan sano. Sentir en mi corazón que todo lo que sucede ha tenido una razón para suceder. Y que hoy, aquí en mi propia conciencia, aquí en este agradable lugar de paz, tengo la llave de mi destino al poner atención a cómo me estoy sintiendo hoy, ahora y a cada instante de esta vida voy construyendo en mi corazón esas agradables sensaciones y sentimientos de aceptarme, de reconocer mi propio valor, y así también dejar de compararme tanto. Y sí, yo he cometido mis propios errores. Yo... Quizás no he hecho bien algunas cosas, pero hoy, ahora, puedo entender cómo lograr corregir esos errores incluso soltar del corazón la huella que dejaron en el pasado. Hoy presto atención a que ese amor tan dulce, tan especial que nutre y protege y que está frente a mí, ese amor de mi Padre y Madre supremas, que envuelve completamente a mi ser. Y que ha estado eternamente disponible para mí. Y que hoy lo vuelvo a sentir. Dejo que ese amor vaya nutriendo aún más el alma, mi corazón, mi mente y todas las facetas de mi ser. Sentirme que me voy volviendo estable, insacudible. Que cuando hay amor, hasta las situaciones más complejas y difíciles se hacen livianas y tranquilas. Y se sienten fáciles de llevar. El amor es la clave para transformar todo aquello que ha causado sufrimiento. Así que dejo que sea ese amor como un fuego que limpia mi corazón, directo irradiando de aquel alma suprema que me conoce tan profundamente y que sabe exactamente lo que el alma que soy está requiriendo. Yo tengo derecho a tomar, tengo derecho a abrir mi corazón sin temor y entregarme a esta agradable experiencia de un abrazo espiritual con mi más dulce Padre Supremo. Ese abrazo que conforta, ese abrazo que me hace sentir aceptada, querida, valorada. Ese abrazo espiritual. Y va llenando los vacíos que el alma estuvo acumulando. Hoy, en este instante, yo vuelvo a ese estado de sentir que todo está bien: el tener o no tener cosas materiales. Ya no influye en mi corazón. Mi corazón se está tomando directo de la fuente suprema. Está nutriendo a cada seña, a cada pensamiento de mí misma, Con amor, con compasión, con tranquilidad. Así que me tomo unos instantes profundos para poder sentir esa conexión eterna que hay entre el alma que soy yo y el alma del Ser Supremo. En este yoga de amor, en esta conexión sutil, de alma a alma, de corazón a corazón, voy a dejar en silencio que su amor guíe mi corazón y lo llene, lo sane y lo conforte porque soy su hijo, su hija hace tanto tiempo perdida y al fin nos volvimos a encontrar. Su amor le da sentido a mi propia existencia. Su amor protege como un capaz. Huyo de fuerza mi corazón Su amor me orienta A soltar esas cosas que tanto estaba aferrando Que solo trajeron sufrimiento en mí y en los demás Yo, en este instante En este lugar Regreso al estado original de mi propio ser. En un agradable y hermoso espacio espiritual de luz. Donde todos los seres aquí. Estamos en nuestro máximo estado potencial. Cada alma en plenitud. Donde no hay necesidad de hablar, solo bailar en alegría. Porque muy pronto, a pesar de que hay tanta oscuridad en el mundo, muy pronto ese amanecer especial del alma suprema vuelve a emerger en el horizonte trayendo esperanza, transformación y poder a quienes tanto lo necesitan. Hoy, frente a frente, puedo sentir mi corazón Alcanzando el corazón del Ser Supremo y me ayuda a ser más generoso, más estable y feliz y me ayuda a sentir lo que yo soy en realidad, la realidad eterna de mi propia personalidad. Así, disfruto de este instante tranquilo, de esta armonía absoluta y de la paz. Finalmente, vuelvo a estar en paz. Yo el alma, en libertad, en una armonía profunda con lo que soy, lo que he sido y lo que voy a hacer. Hoy, soy un hijo, una hija de Dios. Un guía hacia el amanecer. Hoy, están de nosotros la oportunidad dorada de abrir el corazón y soltar tanto dolor y tomar ese amor profundo dejarse llevar y navegar tranquilamente sintiendo que todo va a estar bien que muy pronto Vendrá el amanecer. Y con esta verdadera sensación en mi corazón, poco a poco, voy a volverme a sentir aquí, ahora, en esta silla, en este lugar. Y poco a poco, Abro mis ojos y los tenía cerrados. Vuelvo al aquí y a la hora. Oh, ya. Entonces, queridas damas y caballeros, hemos alcanzado casi el final de esta recarga para el lunes. Entonces vamos a nuestro espacio de repaso de las clases de Yankee, que había sido nuestra directora por muchísimos años. Dice, ser un profesor. La mejor manera de enseñar a los demás es hacerlo con sutileza. Explicar de tal forma que la mente se abra porque el corazón ha entendido.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 Cuando la mente se abre, ocurre de forma natural. Evita hacer comparaciones. Pues en general, digo, pues genera pérdida de esperanza. Cuando dice, ay, los demás son tan buenos, genera pérdida de esperanza. No abrigues mala voluntad y nunca intentes apartarte un tantito. Sé como el Padre, cuyo amor hacia el Hijo, es lo que lo hace crecer.